Presidente, Jauna, una león senatari nata y vinsa y hoy. Mm, Al día que yendo en eh, mm, planteamiento que sí cuscirí que educar trasfugismo aquí. que aquí tenda o relaco planteamiento va a considerar No puedo hablar, señoría Neusquera, porque son solo para las mociones y esto no se trata de una moción. Ay, es verdad. Lo siento, pues vuelvo a empezar entonces. Vaya por Dios. Decía que la cuestión que trae el grupo mixto a esta, a esta, a esta cámara tiene que ver con el transfubismo. Eh, el transfubismo... Se trae esta cámara porque se considera que eh, provoca disfunciones en el, en el, en, en el trabajo parlamentario. Eh, disfunciones porque bueno, sabemos que en ocasiones la permanencia o no de una persona en un grupo parlamentario puede suponer, puede trastocar ¿eh? Eh, incluso la, la existencia, la, la, que este grupo perdure en el tiempo. También puede suponer en algunas ocasiones y ha supuesto cambiar las mayorías parlamentarias y también resulta muchas veces difícil de comprender que el, lo que hablaba también el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra eh, en ocasiones es muy difícil entender que una persona que abandona la disciplina de su grupo parlamentario resulte beneficiada económicamente por, integrar, eh, por integrarse en el grupo mixto así que disfunciones con respecto a a la actuación de los grupos parlamentarios en la Cámara. Y eh, los grupos parlamentarios en las Cámaras eh, tienen, son un elemento central en la actividad parlamentaria. ¿Por qué son elementos centrales? Bueno, pues porque es la manera de que los parlamentarios individualmente considerados tengan una coherencia de acción que responda a la mayoría relativa, proporcional, que se ha obtenido en las elecciones generales en el contexto del pluralismo político. Por lo tanto, y sobre todo esto pasa en, en las elecciones al Congreso, en un sistema de voto proporcional de listas cerradas y bloqueadas en las que eh, el reparto de escaños se establece en función de la cantidad de votos que haya obtenido un determinado partido político pero pasa también en el Senado aunque el sistema de votación aunque sea el escrutinio sea eh, mayoritario la verdad es que la inercia de la ciudadanía cuando va a votar eh, hace que se convierta en un sistema proporcional eh, perverso porque efectivamente los ciudadanos tienen tendencia a votar a la lista completa incluso en el orden en el que se presenta en la papeleta. Aunque no debiera ser así, suele pasar así. Así pues, los grupos parlamentarios son un elemento central en, la, en el funcionamiento de las cámaras parlamentarias y eh, por eso mismo se prevé la existencia de un grupo, de un grupo mixto. Es decir, un grupo que ofrezca la funcionalidad que ofrecen los grupos parlamentarios a, también a aquellos parlamentarios cuyo partido político no ha obtenido el número suficiente de escaños en la Cámara para poder actuar con, en plenitud de, de las facultades parlamentarias. Por eso mismo, y esto sí que lo ha desmenuzado y lo ha explicado profusamente el senador Mulet, eh, se interpreta que los parlamentarios transfugas que se incluyen en la comisión en, la en el grupo parlamentario mixto producen disfunciones con respecto al propio funcionamiento de este grupo parlamentario y además eh, resultan, pueden resultar beneficiados a título personal de forma que la creación de la figura del parlamentario no adscrito viene a ser una especie de sanción, digamos, de reprobación a una actitud, a una actitud de determinados representantes políticos eh, para desincentivar este tipo de acción perjudicial, disfuncional en el funcionamiento de las cámaras parlamentarias. Ese es el sentido que tiene la creación de la figura del senador no adscrito. ¿Por qué hemos presentado un texto alternativo? Si, ¿no? en principio, la, las, las bases ideológicas que, que nos mueven pueden ser parecidas a las, del grupo, a las del Partido Compromís. Bueno, por una parte, porque creemos que si vamos a incorporar la figura del senador no adscrito al Reglamento de esta Cámara no podemos eludir los elementos del debate que están alrededor de o, o que, que sustentan eh, la creación, la necesidad de la creación de esta figura. Son dos cuestiones, son dos elementos principales que creemos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con la prohibición del mandato imperativo. Eh, el senador Mule también ha hecho referencia. No, no ha hecho referencia a este. No, ha hecho refer no me acuerdo. Bueno, el artículo 67 de la Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán obligados por, ligados por mandato imperativo. Y sabemos que esta previsión constitucional tiene importantes consecuencias jurídicas que han sido eh, explicadas por el Tribunal Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que eh, la legitimidad del parlamentario para actuar ¿eh? o para ejercer su actividad parlamentaria está directamente vinculada a la, ele a la elección de la ciudadanía, a la, a la decisión, a la voluntad expresada por la ciudadanía. Eh... Y por eso mismo también el Tribunal Constitucional dice que cuando un parlamentario causa baja en, un, en su partido político le corresponde la decisión de mantener o no mantener el lácteo. Esta cuestión ha quedado clarísima desde hace, ya, desde hace ya tiempo. Pero existe otro elemento también fundamental constitucional recogido en la Constitución, otro principio fundamental, que es el recogido en el artículo 6 de la Constitución, que expresa ...que los partidos políticos expresan el pluralismo político... concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular... ...y son instrumento fundamental para la participación política. Es decir, los partidos políticos tienen encomendada una misión, una función. Eh, no es lo mismo que los grupos parlamentarios... ...pero seguramente si se acuerdan de lo que pasó en el Parlamento Vasco... ...con el que era presidente de la Cámara, Juan María Tucha recibió, fue juzgado y condenado precisamente por deslindar absolutamente el sentido de partido político y grupo parlamentario, cuando se le exigió la disolución del grupo parlamentario en el que estaba integrado Herri Batasuna. Por lo tanto, no es, es importante es importante el, partido de los, el, el papel del partido político en la existencia del grupo parlamentario y en la forma de actividad que tiene que, tener, eh, que, tiene que llevar a cabo un grupo parlamentario. Por eso, en esta tensión que se produce en, esos, esta tensión que se produce en estos dos, entre estos dos elementos principales constitucionales, creemos que tienen que estar presentes en la propuesta de creación de la figura del senador no adscrito. Por eso es una de las razones por las que hemos presentado este texto alternativo. Y hay otras dos razones también. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de objetivar la configuración del senador sin adscripción. En la propuesta de compromiso se dice que eh, será no adscrito aquel parlamentario declarado como trásfuga por su partido político o que, declarado como o, o, o que pierda la confianza del partido político. Y no creemos que una, la consecuencia de ser declarado senador no escrito tenga que depender de un acto subjetivo o de una condición subjetiva eh, en, en estas circunstancias, sino que tiene que ser una cuestión objetiva que… Se ver, eh, sería en el caso de que abandone el partido político por voluntad propia o sea expulsado, no declarado por el partido, sino expulsado por los órganos de disciplina del partido. Entonces, creemos que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y, en tercer lugar, y último y termino, creo que tenemos que asumir la responsabilidad de la concreción. Eh, estoy convencida de que este texto no, es más, no tiene peor encaje constitucional, porque también el Tribunal Constitucional ha dejado claro cuál tiene que ser Pero el criterio. Señoría. Sí, perdón, un segundo. El Tribunal Constitucional ha dejado claro cuál tiene que ser el criterio cuando eh, tratamos de crear este tipo de figuras, eh, y es que no se supere la línea de lo que corresponde al ejercicio de la función de parlamentario en un sentido individual. Y esa concreción, concretar en qué consiste eso, le corresponde a esta Cámara. Es por eso que hemos presentado este texto alternativo. Gracias. Gracias, senadora